Hola, bienvenidos a Academia Subseguros. Hoy vamos a ver entonces cómo configurar la agencia, que es un paso muy importante al momento de iniciar con Subseguros. Vamos a ingresar entonces a la pestaña Más, Configuración de Agencia, y vamos a registrar un vendedor. Ponemos entonces el nombre, la cédula, estos datos son muy importantes porque los vamos a tener a la mano. Listo, entonces aquí vamos a poner el teléfono del vendedor, el celular, el email. Cuenta bancaria, esa cuenta bancaria es opcional, si la quieren poner. Tipo de persona, si es natural o jurídica. Vamos a poner entonces el porcentaje de comisión del vendedor cuánto va a recibir el vendedor de comisión, tenemos el porcentaje de retención de fuente, retención de ICA y retención de IVA. Con esos datos entonces damos clic en guardar y seguir editando y nos dirigimos a la pestaña de comisiones por ramo. En esta parte es donde configuramos la comisión para cada uno de los ramos en el vendedor. Entonces, por ejemplo, el vendedor va a recibir 25% de comisión en el ramo autos. Damos clic en guardar y ya nos queda entonces configurada. Volvemos a editar datos del vendedor y damos clic en guardar. Y ya nos queda entonces creado el vendedor. Volvemos a la pestaña más, configuración de agencias. Y nos dirigimos a aseguradoras. Entonces vamos a crear una aseguradora con todos los datos. Les ponemos el nombre de la aseguradora, el nit, todos esos datos son los que salen en la factura, entonces es muy importante ponerlos todos. Aquí vamos a poner el email, la dirección y el teléfono. La cuenta bancaria también es opcional. Damos clic en guardar y ya nos queda entonces creada la aseguradora. Nos vamos a dirigir nuevamente a la pestaña más, configuración de agencia y vamos a la opción ramos. Vamos a mirar entonces cómo crear un ramo. Le decimos más crear ramo, elegimos el ramo principal, en este caso va a ser educación, Vamos a elegir hogar, el alias es el nombre del subramo, puede llevar el mismo nombre del ramo principal o puede tener un nombre diferente, que sería el nombre del producto. Damos clic en guardar y seguir editando y nos dirigimos a más aseguradora para relacionar la aseguradora con este ramo. Entonces ponemos aseguradora prueba 4, configuramos el porcentaje de comisión y el porcentaje de IVA. Damos clic en guardar y salir y ya nos queda entonces el ramo creado. Para editarlo, o sea, en el caso de que le quiera agregar más aseguradoras, me dirijo al botón Acción, Editar y selecciono una nueva aseguradora. Entonces voy a poner la aseguradora Prueba 2. Coloco el porcentaje de comisión y el porcentaje de IVA y le digo Guardar y Salir. De esta forma entonces ya tengo el ramo creado y ya lo edité y le puse una nueva aseguradora. Nos dirigimos entonces nuevamente a configuración de la agencia y vamos a la pestaña información de la agencia. En esta parte es donde vamos a cargar el logo de la agencia y donde vamos a configurar toda la información, el NID, la, la razón social, la resolución de facturación, que son todos los datos que van a aparecer en los documentos. De esta forma entonces es como configuramos la agencia para iniciar a trabajar con subseguros. Espero hayan tomado nota, muchísimas gracias.